Ajá. Tú sabes ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nikima! Estoy alegre Porque en este momento Tengo a mi novia Abrazada Que ella me quiere También a las fiestas y yo la llevo para que se divierta. Ella me ha demostrado el amor que siente por mí y cuando pasa así vemos para mí es como si fuera un año. Estamos totalmente enamorados. Tú eres bonita, de a cabeza, eres toda una princesa, me gusta cuando caminas con tu mini falda. Bien. Y es que tienes una cinturita de sirena, tu mirada a mí no me importa, desde que te vi pensé en ti. por ti, río por ti, nena, esto no es una mentira, eres el aire que necesito para vivir, eres el agua de mi jardín, bailar contigo es fácil, lo siento, el mar se da porque tú estás conmigo, camino como payaso con la... te El único líder, el previ, ya tú sabes.